Muy buenas, vamos con un pequeño mini vídeo, ¿vale? Mini vídeo de eh, desayuno, el desayuno que yo hago típico últimamente. Ya sabéis que yo voy variando, esto no es hace 5 años y desayuno lo mismo hace 5 años que ahora, no, pues va variando. El cuerpo va variando, va variando pues las costumbres, ¿vale? Pero bueno, este funciona bien, ¿vale? Sencillo, sin complicaciones. Lo primero. Eh, qué hago cuando voy a entrenar por las mañanas, vale, es un zumo de naranja, me hago un zumo de naranja de dos naranjas, vale, dos naranjitas, vale, y ya está, lo exprimimos aquí, eso ya lo, eso, esa parte ya la tengo hecha, vale, ya me lo he tomado, así que nada, lo exprimimos aquí a mano, normalmente a mano, y y ya está, con eso tenemos lo que es como un despertar, vitaminas, un poco limpieza, bueno, está bien, funciona, a mí me funciona bien, ¿vale? Eso, eh, un zumo de naranja, y a partir de ahí, seguimos. A partir de ahí, cuando llevamos ya un ratito, ¿vale? Pues cogemos, nada, dos lonchas de pan bimbo, dos rebanadas de pan bimbo normal, con corteza, normal y corriente, no me complico tampoco demasiado, y le ponemos, untamos un poquito de tomate cherry, ¿vale? Dos tomates cherry, para que tenga un poquito de de tomate, al que le guste, y luego le ponemos eh, el aguacate, aguacate típico, ¿vale? Y luego le echamos una gota de aceite, muy poco, ¿vale? Un poquito, para que esté un poco, a ver, al final, eh, si lo que queremos es calorías, porque lo que queremos es entrenar, eh, no hay tampoco tanto problema. Diga, es que no tiene que tener calorías, no es que tiene que tener calorías, si vamos a meternos tres horas corriendo tres horas corriendo, pues calorías, sin miedo, ¿vale? Y ya está, entonces tenemos el aguacate que tiene grasa, el aceite tiene un poco de grasa, el pan mismo que tiene un hidrato de carbono, y ya está, y luego le ponemos, pues, una loncha, ¿vale? De queso vegetal, ¿vale? Queso vegano del Lidl, para ser exacto, no sé si, aquí, aquí no pondrá el Lidl, vegan bueno. Pues eso, queso, queso vegano del Lidl, y ya está, que al no llevar leche, pues en principio es más digerible que el queso normal tampoco tiene colesterol y tal y ya está ya tendríamos hecho el bocata lo cerramos eso ya lo cerramos en otro momento y ya está es que no, no tiene ningún misterio y luego cuando por ejemplo ya voy a, a salir esto hay que hacerlo por lo menos una hora una hora y media entre una hora una hora y media antes de salir a correr vale tienes que tener listo esto y ya está o sea sería te levantas zumo de naranja, esperas un poco si quieres, zumo de naranja, eh, dejas pasar como 20 minutos, más o menos, para que el zumo de naranja baje, luego te haces el sándwich, que puedes hacerlo triple también, si tú eres de comer más, hazte pues lo triple, en vez de con dos lanchas, con tres, y ya está, te comes el sándwich, y nada más, no se toma leche ni lácteo, para que sea lo más digerible posible, porque vamos a correr, la leche y el lácteo es fatal para digestión para luego correr, vale entonces eso no lo tomo nunca, para desayunar, ni café, nada, ¿vale?, y solo es eso, eso, agua, procuramos además tomarnos como un vaso de agua, ¿vale?, para tener un poco de hidratación, nos tomamos aproximadamente un vaso de agua poco a poco, es decir, eh, va desayunando, también lo que hago a veces es que eh, cojo un poco más de zumo de naranja, si tengo del comprado de este que viene como, como pastelizado que es fresco, que tiene que estar en nevera, entonces a veces desayunando, pues en vez de agua tomo un poco de zumo de naranja. No es lo ideal, ¿eh? pero me apetece. Entonces cojo el zumo de naranja de la tuerca naranja, más luego, desayunando con el con el sándwich este, pues otro poquito de zumo de naranja, pero poco, poquito, ¿eh? poquito, medio vaso o algo así. Y ya está. Y a partir de ahí, lo que tienes que procurar es en la hora, hora y media antes de que vayas a salir, es ir bebiendo agua. Entonces, te llenas, por ejemplo, un vaso de agua, un vaso de agua entero y de vez en cuando le van metiendo un sorbo. De esa manera, cuando vayamos luego corriendo, vamos a tener el, ese extra de hidratación. Luego tú dices, ah, pues tengo que ir con dos soflas de 500, con lo que cada uno lleve, ¿no? con lo que tenga a su costumbre y que sepa que, que le va bien. Pues solo tenéis que... o sea, llevaréis esa hidratación extra, ¿vale? Entonces, eso, coger un vaso de agua y poco a poco ir tomándotelo antes de salir. Que cuando tú salgas, hayas bebido agua antes. No mucha, para que no tenga flato, es decir, poco a poco en sorbos, pero que haya bebido agua antes. Entonces se nota esa extra de hidratación que cuando tú empieces entrenando, corriendo al principio, no vas a, a enseguida empezar a tirar del soflas. Entonces el soflas te, te va a durar más. Te va a durar más, te va a durar más kilómetros y vas a tener que llevar menos peso. Ya está, ahí está. No hay, no hay más truco. Venga, hasta luego.